Y les cuento en qué estamos esta semana, en qué hemos avanzado con el proyecto de las víctimas. Como ustedes saben, ingresó un proyecto del Poder Ejecutivo, está el proyecto nuestro desde junio del año pasado en la Comisión, vamos a reunir la semana que viene a la Comisión de Constitución y Código, vamos a recibir al Ministerio del Interior, vamos a recibir a la Asociación de Empresas Privadas de Seguros y vamos a recibir al Banco de Seguros de manera de escuchar todas sus visiones y a partir de ahí trabajar en la comisión para elaborar un proyecto en conjunto. Ambos proyectos son complementarios, vamos a trabajar de, de manera de que podamos votar algo por, este, con el mayor consenso, la mayor unanimidad posible, y además eh, rápidamente en este mes de julio. La semana que viene les cuento cómo seguimos avanzando. Hasta la próxima.